Mi cabello eh, para mí significa eh, libertad porque duré muchos años cohibida llevando el cabello según eh, la belleza hegemónica y también por influencias eh, sociales y familiares. No lo pude llevar eh, al natural, de hecho duré muchos años con el cabello alisado o con la onda un poco más suelta. Y ya llevo casi seis años con el cabello así, entonces pues me siento me siento natural, me siento yo. Igual yo sé que el cabello no significa tener o no personalidad, pero sí siento que este así como llevo el cabello hace parte de, de lo que soy.